No tires la toalla. Hola, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca y hoy quiero hacerte una exhortación. Que no tires la toalla, que no te desanimes. ¿Por qué? Porque es muy fácil cuando la cosa alrededor de nosotros no es tan como es nuestro pensamiento van como es nuestra idea, que vamos a estar desanimados, vamos a no tener más la gana de seguir adelante y vamos a estar allí, el, en el sitio, el punto para tirar la toalla. Y lo mismo pasó a los discípulos cuando Jesús estaba entre ellos. Así está escrito en Lucas capítulo 22, el versículo 45, Digo que Jesús, cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Ahora, muchas me han preguntado, ¿cómo uno puede dormir por la tristeza? Aquí claramente tiene un doble sentido. No solamente es el hecho que ellos estaban durmiendo físicamente, sino el tema es que ellos estaban durmiendo espiritualmente por causa de la tristeza de la tristeza. Entonces, no tenemos que permitir que la tristeza no va a afectar. Ellos estaban allí, habían mirado cómo lo que estaba pasando al Redentor de ellos era bastante malo. Tenían ya muchos problemas con los fariseos y Jesús ya la estaba diciendo que tenía que ir a la cruz, que tenía que pasar por mucho sufrimiento y esto, claro, le iba a causar tristeza. Y esto le iba a dar un tiempo donde ellos estaban muy desanimados. Pero lo que ellos no sabían es que a través de este tiempo difícil iba a llegar la victoria. Y esto tiene que ser el mensaje que esta mañana yo quiero compartir. No es importante lo que estás viviendo ahora. Claro que estás sufriendo. Claro es que tiene dificultad en tu vida, en tu familia o en tu economía, lo que sea. Pero tienes que pensar que lo mejor está llegando, porque todo lo que pasa es para nuestro bien, todo va a hacer que se va a producir un bien mejor en nuestras vidas. Entonces, pronto va a llegar tu resurrección, pronto va a llegar tu respuesta, pronto va a llegar lo que es Dios te dijo en el pasado. No tiene que tirar la toalla, tiene que seguir adelante. Tiene que seguir luchando, tiene que seguir peleando en oración, porque pronto va a llegar tu contestación. Pronto va a mirar cómo Dios en un día solamente puede cambiar toda tu historia. Piensa en José. Un día él se levantó preso en una prisión y se fue a dormir por la noche, que ya estaba vestido con ropa del faraón. Y, tenía, y era el segundo en el reino En un solo día Dios fue cambiando la historia de José De preso a príncipe Y en un solo día Dios puede cambiar tu historia Sigue creyendo en Dios Sigue luchando en fe Porque la respuesta está para llegar Adiós